Hola, hola Libra, ¿cómo estás? Yo soy Valeria Noveroli, vamos a empezar el día de hoy con tu tirada del mes de febrero. Vamos a ir viendo cómo están tus energías, cómo es que le vamos a hacer para que subas tu vibración, para que puedas estar evolucionando. Eh, en este mes hay algunas energías planetarias muy interesantes, como la luna llena el Leo, como el merc eh, Mercurio Retrógrado, que tiene que ver con algunas pausas y algunos, es como ponerle luz a aquellas sombras que tienen que ver con la valorización personal. Leo tiene que ver con que quiere dejarse ver por todos, por llamar la atención, pero no de una manera egoica, sino desde un tema de reconocimiento. Entonces, estuvo pasando la la luna, o bueno, pasó la luna en cáncer, que también tuvo que ver con mucha emocionalidad. Entonces, estamos en un cambio de época, en un cambio de conciencia hacia un nuevo mundo súper interesante. Ya estamos pasando a la quinta dimensión, ya estamos, esto significa que estamos evolucionando, que ya no nos estamos fijando nada más en lo material, como antes lo concebíamos, que es como... Yo trabajo para tener dinero nada más, pero no nos hacíamos tan conscientes o no reflexionábamos de qué estaba pasando dentro de nosotros. Y ahorita estamos en una energía espectacular, fundamental para hacer cambios impresionantes porque se están abriendo puertas maravillosas de estas dimensiones. Entonces vamos a ver cómo está tu energía, Libra. En este momento, fíjate. Tu energía está así a lo largo del mes de febrero. Las situaciones en las que tú te encuentras en este momento tienen que ver con estas cartitas que estoy sacando del oráculo de sabiduría, se llama el mapa encantado, ¿Qué eh, soluciones son las que se van a ir encontrando a lo largo de este mes para que tú puedas fluir maravillosamente, ¿ok? Vamos a empezar entonces. Fíjate, el talismán, el talismán es una energía maravillosa porque tiene que ver con luz, tiene que ver con sabiduría que ya está dentro de ti, pero que tú ya la estás recordando, ya la estás reforzando, te estás haciendo muy consciente de tus temas de evolución, estás andando por un camino o estás, por lo menos energéticamente, estás queriendo andar por un camino mucho más fluido, que antes que de repente eh, Libra andaba como en muchas creencias de dolor, de drama, de sufrimiento y ahorita ya ha tomado la decisión de ser mucho más sabio, sabia y por lo tanto ha estado integrando su energía como aquí puedes ver está el yin y el yang, ya ha estado integrando su energía y por lo tanto y conciencia quiere y está tomando el enfoque de irse manejando hacia esta mejor versión. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a ver, te sale el desierto seco. Vamos a revisar cómo andan tus relaciones personales. Como tú ya andas en una vibración un poquito más elevada, ya traes una conciencia de enfoque, de subir tu vibración, de estar en una mejor versión... De permanecer inmóvil y ser más observador, observadora, de saber que las cosas están bien, a pesar de que de repente te entren pensamientos de miedo, sabes y estás confiando, eh, estos meses, estos últimos meses se te ha dado justamente la la guía de que era importante que tuvieras más certeza en Dios, más certeza en los mensajes del universo, más certeza en tu corazón, y ha estado sucediendo. Sin embargo, el tipo de relaciones que has estado manteniendo, pues traen una energía un poquito distinta a la tuya. Tú andas enfocada o enfocada en este tipo de energía que es, un, es energía más luminosa, más evolucionada, sin embargo, estás relacionándote con gente que tiene que ver con el desierto seco. Este desierto seco es, porque estas personas no están reaccionando como yo quiero que reaccionen? Estas personas, muy probablemente la pareja, muy probablemente las amistades, estén vibrando un poquito más bajo y a ti te está desesperando, te está frustrando, incluso te sientes mal porque hay una parte en la que puedes llegar a sentir eh, desolación, duda, frustración de cómo es posible que yo veo este cielo tan maravilloso donde hay esta ave, donde hay este, este espacio tan abierto de posibilidades, y entonces estoy dando y dando y dando energía donde por ahí no es. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, ¿qué te está saliendo? Te sale la energía de la sanación del dolor, pero te está saliendo boca abajo. Esto significa que... Hay algunos temas que tú te, los, te estás presentando este tipo de personas, de reflejos, de almas, para que empieces a sanar estos dolores que todavía no habías sanado. Acuérdate que... Cuando nosotros señalamos a una persona tres dedos, con una manita tres dedos nos señalan a nosotros. Entonces, ¿qué te dice? Es importante que empieces a sanar el dolor de no ser suficiente, de que tu pensamiento te diga que no eres suficiente, de que tienes que hacer muchas cosas para existir, de que tienes que ser salvador salvadora para que los demás entonces te presten atención, ser salvador o salvadora de ellos y de sus problemas. ¿Cuántas veces ¿Cuántas veces cuántas veces te has estado relacionando con gente a la que escuchas y les das consejos una y otra vez? Para que entonces, Libra, tú puedas sentirte mmm, importante, pero no en esta sensación eh, egoica de yo soy importante, sino de siento que no valgo mucho y siento que si yo los estoy escuchando, los estoy eh, cuidando, si los estoy siendo salvadora de ellos o ellas, entonces voy a este, avanzar. ¿Pero qué crees? Es importante que les des la responsabilidad a ellos de sus vidas, porque si no ellos se van a seguir manteniendo en este desierto seco, van a seguir atorados, se van a estar frustrando igual que tú. Esta energía que tú ves en ellos es la energía que está dentro de ti y que acuérdate, si bien hay que darnos cuenta que los reflejos que están enfrente de nosotros tienen que ver con una parte no sanada, también es importante pues, que no te quedes en esa energía estancado. Entonces, hay que observarnos, eh, Libra, hay que empezar a, a darte cuenta que las personas van y vienen. No, no hay que estar definiendo las cosas eh, y bueno, todo está bien en este sentido. Todo está bien, lo más importante es que aquí te sale la carta de la invocación mágica y te salió boca abajo. Te la estoy poniendo así para que tú puedas ver la cartita. No significa que estoy cambiando la energía, simplemente quiero que veas la carta, quiero que veas cómo esta mujer, ya sea mujer u hombre, quien está escuchando este, este audio, este video sobre su carta... No importa, lo importante es que la energía es femenina, la energía de nutrición, la energía de creación, la energía de manifestación. Y entonces, mira qué energía tan maravillosa hay dentro de ti porque tienes un potencial ilimitado. Tienes talentos, habilidades que todavía no estás desarrollando, pero que poco a poco en la evolución lo vas a ir manifestando. Ahora, esto está dentro de ti, esta magia, esta luz está dentro de ti, esta esencia está dentro de ti y te está pidiendo ser... ¡puff! explotada, manifestada, potencializada, pero en la medida en la que tú estás cargando con esta energía, fíjate, tú, tú libre tienes una energía maravillosa, ya te diste cuenta que tú quieres evolucionar, quieres andar por este camino, ya no quieres andar en el drama, pero obviamente en el momento en el que estabas en esa energía, pues te relacionaste con gente que no podía dar más de sí mismos en ese momento por sus creencias, por estar atorados, no significa que ellos no tengan esta energía maravillosa como tú la tienes. Todos los seres humanos tenemos espíritu, tenemos esencia, tenemos alma y tenemos esta capacidad de manifestación. Simplemente hay personas que eh, todavía no están listos, están en un proceso de evolución en el que todavía se estancan un poquito o un muchito en sus creencias, en sus limitaciones y tú crees que te tienes que quedar aquí con ellos. Tú crees que si tú lo sigues salvando, ellos van a elevar su energía y van a poder andar contigo en este camino. ¿Pero qué crees que no? Que la misma tirada te está diciendo en el mes de febrero. Si tú sigues por acá, te vas a atorar, te vas a estancar. Y mira ¿qué potencial de energía tienes? Entonces, se te está invitando a que tengas la invocación mágica, la energía la despliegues. Yo sé que puede ser súper doloroso porque tenemos apegos los seres humanos, porque el ego se presenta, porque hay trampas que el ego te dice. Es que ya no voy a encontrar nuevas personas. Es que este, esa pareja, el amor de mi vida, ya nunca, muy, nunca voy a encontrar el amor acuérdate, estás iniciando un camino de sabiduría y es importante, no te estoy diciendo que ellos estén mal o bien, son experiencias, no hay nada malo, nada bueno, son experiencias, pero en esta experiencia ya se te está pidiendo y Dios te está diciendo, ya deja de estarte enfocando en salvarles la vida porque ellos quieren quedarse ahí, tú tienes que seguir avanzando, tú tienes que seguir evolucionando, no te quedes ahí atorado, ok, si tú haces esto, si tú decides avanzar, si tú decides poner... Boca arriba, la energía de la invocación mágica, entonces lo que va a pasar es que esta energía que dice acto de equilibrio, que está boca abajo, pues la vas a poder poner boca arriba. ¿Qué está pasando? Pues obviamente tu equilibrio no está siendo estable, de repente llegan pensamientos, te vas al pasado, dices, ¿y qué tal si esta nueva manera? O en esta, en esta nueva manera me voy a quedar solo sola, ¿qué soluciones pueden haber? ¿Ok? Entonces se te invita también a que empieces a limpiar tu casa, así tal cual tal cual y literal tu casa físicamente de aquellas pertenencias que ya es importante que sueltes para que la energía se empiece a mover y principalmente la casa se refiere a tu mente, empieza a limpiar a esa versión anterior que eras tú, a esa versión que en su momento funcionó pero que ahorita ya te está diciendo la energía, ya tienes que hacer estos cambios, ya viene una nueva vida, hay que limpiar la casa. Hay que empezar a tener orden. Si yo quiero mantener una vibración elevada de sabiduría, pues obviamente requiero primero desintoxicarme de toda esta energía para entonces renovarme. El consejo final del mes de febrero te está diciendo el coleccionista de huesos, ¿qué significa esto? Te dice esta viejita hermosa con esta luz y este fuego maravilloso de este elemento, con este con estas nubes, con, este, con esta visión tan maravillosa y con todas estas cosas, te dice el tipo de pensamientos, sentimientos y acciones que tú manifiestes van a dar vida a tu realidad. Acuérdate que hay una diferencia entre realidad y verdad. Realidad tiene que ver con lo que tú estás pensando, tú estás interpretando y si tú no estás limpiando esa casa de tus pensamientos y siguen como la libra de antes, en drama, en sufrimiento, en desesperación, en frustración, reflejándote o siguiendo estos reflejos que te están en todo momento manifestando. La gente, muchos, muchos de los signos que tienen que ver con aire eh, son como mucho más espirituales y se relacionan con mucha gente también de tierra porque tienen esta necesidad de elevarlos, tienen esta necesidad de... Eh, Deja de, de pensar tanto la materia, empieza a fluir más, empieza a volar. El tema es que nosotros no somos dueños de la gente y no somos salvadores. Acuérdate que ya hay un poder superior, déjaselo, suelta. Tú no eres el salvador de nadie, porque al contrario eso te estanca y al contrario baja tu vibración y hace que tus procesos de evolución no se den... Se van a dar porque se van a dar, en, eh, todos vamos a regresar a casa. Pero no es necesario que te estés poniendo todo este desierto seco para, para que tú avances en este camino. Mira qué diferencia, así estabas antes, a ver, ya se ve, así estabas antes y ahora estás así, pues obviamente ¿eh? lo importante es que te relaciones con gente similar en esta energía para que entonces ahora sí todos se empiecen a volar. No te preocupes, las personas si quieren avanzar, en algún momento te van a volver a reencontrar y van a poder volar juntos. Mientras tanto, déjaselo a Dios, confía, suelta, y entonces empieza a conectar con tu libertad. Hazte caso, hazte caso que es lo más importante. Deja de hacerle caso a esa versión anterior, limpia tu casa, limpia tu mente, y bueno, si te gustó, por aquí terminamos, si te gustó tu tirada, te pido que por favor te suscribas, que por favor le des like, para que entonces sigamos conectados y voy a estar subiendo próximamente videos de amor para que sepas cómo ir continuando en este proceso de evolución. Muchas gracias, nos amo, abrazos de mi alma a la tuya, bye.